Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Como ya se habrá dado cuenta, el pasado miércoles 21 de marzo salió el nuevo evento de los SBC, que en español sería Desafío de Creación de Plantillas. Tal vez varios estén familiarizados con este evento porque en el juego de consola tiene ya mucho tiempo, o tal vez algunos ya hayan realizado los desafíos de entrenamiento y sepan de qué trata. Pero este video va para aquellos que no tienen idea de qué trata este evento, y sí, aunque no lo crean, hay personas que no entienden cómo funciona este evento, así que lo primero que deben de saber es que cada jugador que pongan en los desafíos SBC son jugadores que deben de estar dispuestos a perder, ya que los jugadores que usen para la creación de plantillas SBC los estarán cambiando por las recompensas y los van a perder, ya no los tendrán más en su reserva o en su once titular. ¿Por qué les digo en su once titular? Bueno, porque en algunas redes sociales me he percatado de personas que han sacado jugadores de su once titular y los han puesto en alguna de las plantillas SBC para así poder reclamar la recompensa, y desgraciadamente después de hacer esto se han dado cuenta que esos jugadores los han perdido, que ya no los tienen más, jugadores tal vez que ya los hayan tenido en un GRL alto a los cuales les debieron de haber metido mucha experiencia y varias monedas pero al haber cometido el error de usarlos en las plantillas SBC ya los han perdido y no los van a poder recuperar por eso les vuelvo a repetir jugador que pongan en la plantilla SBC jugador que están perdiendo ya no lo tendrán más recuerden bien eso bueno en el evento están 5 desafíos de entrenamiento son algo sencillos Así que simplemente les aconsejo leer bien los requisitos de cada uno de ellos Y traten de dar jugadores de GRL más bajo Pero que les ayude a llegar al mínimo GRL del equipo que les piden los desafíos En esos entrenamientos no importa si los jugadores están o no en su posición También, si así lo desean, pueden hacer los de desafíos avanzados Al igual que los de entrenamiento, son 5 de ellos Y al final pueden llegar a conseguir un élite de GRL 80 o más pero estos desafíos avanzados ya son opcionales, ya que solo necesitan realizar los primeros 5 desafíos de entrenamiento para que puedan acceder a los desafíos semanales y así tener acceso a mejores recompensas. Igual, les recomiendo ver bien las recompensas y decidan si vale o no la pena hacer la plantilla y votar a los jugadores que pongan en ella. Personalmente yo iré solo por la experiencia y los refuerzos de habilidad. Ese under de posición MD a mí no me convence. Además, al inicio del evento lo había visto en el mercado entre 450 mil a 550 mil monedas. Ahorita que lo estoy revisando, ya está 100 mil monedas más caro. Si yo hiciera el SBC de Onder, esto es lo que estaría votando. Estos son los jugadores que pondría de mi reserva, que si los pongo en el mercado, fácil podría sacarles más de 900 mil monedas. Se los dejo un rato para que los vean. Aún me falta dos jugadores por poner Ya que no tengo muchos jugadores turcos Así que tendría que comprar A estos dos jugadores En el mercado Serían al medio izquierdo y al Defensa Central, así que tendría que gastar 232 mil monedas para poder completar la plantilla SBC, que si se lo sumo a las 900 mil monedas que votaría en los demás jugadores en vez de venderlos, ese UNDER SBC me costaría 1.135.000 millón 135 mil monedas, y esa carta de UNDER ahorita en el mercado se vende solamente por 650.000 mil monedas, o sea que estaría perdiendo casi 500 mil monedas Como que no me checa ni me cuadra que yo vaya por ese under eh, No podría sacarle mi moneda y en mi equipo no me sirve Ya que pues tengo a pocha en esa posición Este es el tipo de ejercicio que les recomiendo que hagan Para que vean si realmente vale o no la pena cada recompensa Les dejo de tarea a este popa que he visto que todos están sacando Para ver si vale la pena hacer o no su desafío Solo vean muy bien la biografía del jugador. Este jugador no se puede subastar. Bueno, espero que les haya servido el video y sobre todo que les haya gustado. Si así fue, por favor suscríbanse al canal y no olviden dejar un like que no cuesta nada. Nos vemos en el próximo video. Adiós.